Atentos al consultorio de hoy sí. sí va a ser un verdadero consultorio a ver. Me gusta. un tema que me parece que del otro lado en algún momento a todos nos tocó o nos toca vamos a hablar de acné sí uh, claro, sí, claro. Mono, no? la adolescencia a full, a full. ¿Viste? bueno pero este que uno relaciona lo que acabas de decir acné con adolescencia sí. uh -huh. y no puede ah, aparecer en cualquier etapa de la Exactamente. vida por supuesto así que para eso voy a darle la bienvenida a mi invitada a la doctora dermatóloga Fernanda Guardia que la aplaudo también Hola, gracias Dani. ¿Cómo bueno, estás Fer? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo muy bien Bueno, me alegro eh, Fer, acné Hoy vamos a hacer el acné. verdadero consultorio online, ¿te parece? Me parece, me Así parece que desde ya activamos este número para que te, si tienen alguna duda sobre acné Lo están sufriendo, algún familiar o tienen miedo de que les pueda llegar a pasar Acá Fernanda Guardia nos va a, con, a contestar todo lo que tiene que ver con este tema Perfecto, bueno para empezar tenemos que aclarar que el acné es una enfermedad crónica uh -huh. Eh, puede atravesar todas las edades de la vida, desde la, el periodo neonatal, la niñez, la adolescencia, donde predomina, y la adultez. Uh -huh. Hoy es muy frecuente ver el acné del adulto. Nosotros tenemos muchas consultas, les diría que es una de las, de las consultas más frecuentes en el consultorio, uh -huh. el tema de acné. Y bueno, eh, contame Dani, ¿qué, qué, qué quisiera ejemplo, saber? que cuando tema... escuchamos charlas entre amigos que relacionamos el acné con los granitos, no es lo mismo... Sufrir granitos que tener acné. Claro, por supuesto. Eso es una acné, enfermedad. Exactamente. Uh -huh. El acné es una enfermedad de la piel y el acné se cura. Uh -huh. Hay que consultar. Es muy importante realizarlo de manera temprana. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos nuestros en el consultorio es prevenir la aparición de lesiones. Uh -huh que es lo que afecta tanto a los adolescentes, las cicatrices de acné. Claro. Eso es lo que tenemos que tratar desde el inicio uh -huh. del paciente. Yo ya veo que un paciente ingresa en el consultorio por acné y ya estoy instaurando el, el tratamiento temprano, porque si no el paciente realmente no se recupera más de las cicatrices. Claro. Hoy tiene un impacto emocional y psicosocial muy grande el acné. Uh -huh. Entonces es muy importante, eh, no solo que ingrese el paciente y darle una crema o un tratamiento, sino escucharlo, acompañarlo, uh -huh. empezar a ver su temática y ahí mismo instaur instaurarle el tratamiento al paciente para que empiece lo más temprano posible. Claro, y como decías vos, me imagino que cada paciente debe tener su propio tratamiento, ya sea por el tipo de acné que puede llegar a tener por el tipo de piel Puede ser o no contagioso alguna medicación, viste que por ahí nosotros mismos recetamos. No, mira, yo también sufro de acné, así que te voy a recomendar que tomes o que te pongas la cremita que estoy usando yo. Eso claro. no, no, no, porque el acné tiene una clasificación, uh -huh. ¿no es cierto? Tiene, hay muchos tipos de acné según cada lesión, cada edad del paciente. Entonces, debemos instaurar un tratamiento personalizado para el paciente. Uh -huh. Nosotros prohibimos los remedios caseros, por ejemplo, uh. exfoliarse con azúcar, todo eso daña muchísimo la piel. Por ejemplo, ahora que está tan de moda la exfoliación sí. la, Para el acné es sumamente perjudicial Porque mientras más exfoliamos, más sebo generamos Más folículos ocluimos y más inflamatorios se torna el acné Entonces Pensamos que, que le hacemos un favor a nuestra cara o a nuestra piel Pero en realidad no Pero de ninguna manera, por eso es muy importante consultar con el dermatólogo, que es, el, que es quien se dedica a este tipo de... Bueno, mira, y lo acabas de decir, porque uno por ahí piensa en el acné y piensa que es algo estético, el que desconoce, ¿no? De lo que se trata y como lo está diciendo Fer acá, el acné es una enfermedad que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento de nuestra vida, con un cambio hormonal, el acné de, del adulto, como acaba de decir Fer, pero me da la sensación, Fer, de que estos tratamientos o estos remedios para el acné pueden ser un tanto costosos. Sí, puede ser, pero los cubren uh -huh. las obras sociales. Ah, mira. Entonces, debemos consultar siempre a tiempo, Dani, que es lo que charlábamos. Uh -huh. Y también, eh, cuando el, el niño está iniciando la pubertad, enseñarle cómo limpiarse la piel. Siempre es importante el protector solar porque evitamos que la piel se siga manchando. Y hay algunos tratamientos que van a ayudar al paciente a prevenirlos. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros tenemos que enseñarle mucho cómo limpiar la piel, que debe realizarlo dos veces al día y si hace ejercicio físico también es importante. Uh -huh. Y hay que tratar de prevenir algunas situaciones como el estrés, el cigarrillo físico, uh -huh. el perdón, el cigarrillo y los trastornos, digamos, uh -huh. metabólicos que afectan la parte física. Alimentación. Su, la alimentación. Uh -huh. La alimentación es un tema enorme en piel y acné, uh -huh. porque muchas veces nos preguntan, ¿qué alimentos debemos evitar? ¿No es cierto con el tema del acné? Bueno, principalmente lo que los pacientes a veces no saben Que hay alimentos que generan este tipo de acné inflamatorio Como por ejemplo, los lácteos Deberíamos disminuir la cantidad de lácteos No sacarlos, sino disminuir la cantidad Disminuirlos sí. en lo mayormente uh -huh. todos los que sean cereales Todo lo que sean azucarados Todas las, las gaseosas, los panificados ¿Esto fuera en el caso de, de los pacientes que ya se le diagnosticó el acné? Sí, pero esto en general tiene una predisposición alta a generar mm cuadros de acné. Uh -huh. Si nosotros tenemos en cuenta que llevar una dieta saludable, hacer ejercicio físico y tener siempre un estilo de vida sano, va a ayudar a que el paciente tenga menos brotes de acné. Me imagino Fer ahora muchas personas viéndonos, capaz que tienen algún joven en la familia que sufren de acné. Hablo al público joven porque como decías vos, por ahí es muy importante la parte psicológica que lo va a abordar el profesional. En este caso el acné, lo vamos a decir que tiene que ser un dermatólogo, no un cosmeatra, dermocosmeatra o alguien que está trabajando con tratamientos faciales. Esto ya es una enfermedad, así que también es muy importante aclarar eso, la parte psicológica no el acompañamiento, lo que debe ser para esa es chica, ese chico que está en su adolescencia, que se está descubriendo la famosa etapa de la pubertad, cuando le aparece también este tema del acné ¿Qué consejo le darías al familiar que está del otro lado para, para apoyarlo, en la parte psicológica más del tratamiento que están haciendo? Bueno, siempre es importantísimo consultar tempranamente. Uh -huh. Eso sería como algo que no, todos tendríamos que tener grabado. El, los cosmiatras o dermo, dermocosmiatras nos ayudan un montón a nosotros en las limpiezas y todo, pero más que nada en pieles sanas. Uh -huh. El que se encarga del tratamiento es el médico y se puede tratar y se puede mejorar les diría que hasta un 100% la piel, porque se trata el acné y después se tratan las consecuencias que dejó el acné en la uh -huh. piel, las cicatrices. Nosotros estábamos comentando antes del programa que yo he tenido muchos pacientes que caen o encapuchados a la consulta o todos tapados, eh, esperan en el auto a ser llamados por el impacto eh, psicológico que les causa incluso exponerse a la gente uh -huh. y son pacientes que están guardados en sus casas, no salen de sus habitaciones y no saben las posibilidades y el arsenal terapéutico que tenemos los dermatólogos para poder ayudar a estos pacientes. Bueno, Incluso bueno. uno de esos pacientes terminó llegando a un puesto altísimo en una empresa luego del tratamiento y del seguimiento, porque en el, en el consultorio no solo se trata la piel, sino también hay un intercambio de... de no sé, la parte psicológica y bueno. De y acompañamiento. El, de ¿no? acompañamiento, Totalmente. nosotros. Tratamos siempre de acompañar mira a los Fer, pacientes. Eh, Voy a compartir ahora en pantalla, eh, muy importante también hoy en día las redes sociales, los influencers, cuando comparten, ¿no? Lo que a uno les pasa, pero por sobre todo porque lo naturalizan. Viste, que tienen ese don de que si lo naturalizan, bueno. Si a él le pasa, me puede pasar a mí también, no tiene nada de malo. Así que te voy a compartir una chica en TikTok que se hizo conocida por compartir eh, su acné, que lo sufre un montón, pero el decir, miren, a mí también me pasa que se llama Fati Sin Filtro. Si quieren la pueden buscar. Quiero que le mires la cara a esta chica y que me digas... Ese tipo de acné. Ese, acné. ese acné es un acné nódulo quístico. Uh -huh. A veces se puede llamar conglobata, es una, conglobata, chica, joven. Es una uh -huh. chica joven, pero ese acné tiene tratamiento. Lo importante es no llegar a uh -huh. ese nivel de acné, a esa inflamación. Siempre el ginecólogo puede acompañar, pero nosotros tenemos tratamientos y de hecho hay tratamientos que con pastillas, por supuesto, que solamente podemos llevar a cabo los dermatólogos con controles mensuales pero para toda la audiencia sepan que el acné se cura, que hay que consultar a tiempo, antes de que aparezcan las cicatrices. Hay tratamientos de todo tipo, desde tratamientos que se pueden realizar en la casa, con cremas, con geles, con lociones, limpiezas, etcétera. A tratamientos con pastillas que Ajá, podemos llevar hemos... a cabo nosotros los dermatólogos. Eso lo hemos escuchado un montón. Mira, Fer, me llega un mensaje y me preguntan si es verdad que el acné solamente, que, si es verdad que el acné en verano no se puede tratar. No, sí, por supuesto que se puede tratar en verano. ¿Sí? En general, si estamos con un medicamento que es un poco más potente, podemos disminuir la dosis, pero nosotros tenemos a nuestro gran aliado que es el protector solar y enseñándole al paciente cómo cuidarse la piel. Podemos tratarlo en invierno, en verano, durante todo el año. Sí, pero ahí también está, dijiste, protector solar. y Eso me parece que puede ser un disparador a otro tema cuáles son los productos que tenemos que usar, porque si hoy Siempre, en día vamos claro. a la farmacia o en algún lugar donde vendan protector solar o alguna crema para tratar el acné o lo que tengamos en nuestra cara, no sabemos qué marca comprar, a quién para tenemos que seguir nosotros, Dani, bueno, para eso estamos nosotros para poder Ajá. acompañar al paciente y ayudarlos en la elección del producto, o los sea productos. que el autodiagnóstico el... y de ir y comprar lo que a nosotros no nos te parece está mal, porque vas lo a gastar que te dice el farmacéutico también, claro, vas a gastar un montón de dinero y por ahí vas a terminar probando un montón de productos entonces bueno, es importante que que sepan que hay que utilizar productos no comedogénicos. Y hay algunos factores que gatillan el acné, como realizarse mal la limpieza diaria, utilizar eh, productos que sean comedogénicos, eh, no saber qué maquillaje utilizar y no lavarse la cara. Porque ustedes piensan piensen que desde que se levantan hasta la noche, hacen ejercicio, transpiran, eh, se colocan distintos productos en la cara... Cocinar, eh, el medio ambiente, todo eso se genera una capa de sebo que termina ocluyendo los folículos, uh -huh. y si eso a la larga no, no lo acompañamos, termina generando un taponamiento de todo y un acné severísimo entonces es muy importante consultar a tiempo Dani me encantó Fer y por último la última pregunta el acné en la cara se, se contagia o sea en se puede misma contagiar cara? si uno se manipula por Ajá. eso siempre le digo nada de a tocarse el granito viste no se aprieten los granitos qué, qué tentador que es por Dios <risa> bueno es re importante saber que no, hay, <risa> que que no hacerlo. hay que hacer eso eso se llama acné escoriado uh -huh. el acné no se manipula porque si nosotros apretamos el granito primero estamos generando más inflamación sí después pues eso genera cicatrices, las cicatrices después generan manchas y al la, sí vez, la marca, hay un bichito que se llama propina Bacteriana, acnes que se termina contaminándose porque con el pus y todo lo que sale cuando uno apretamos va de folículo en folículo y termina Pero contagiándose. Pero Fernanda que tenemos la famosa amiga que te dice déjame sacarte lo que yo sé, no, estás ahí y te no te deciles deciles no. que se tienta, no me toques la cara. Eso lo realizan <risas> específicamente los dermatólogos o con muchísimo cuidado lo pueden realizar algunos dermocosmiatras con su especialidad en limpiezas de cutis. Bueno, Pero me encantó. Darse no el toque la cara. Próximo tema, próximo. Mira, vamos a compartir tu Instagram mientras te digo cuál va a ser el próximo tema, que como decías, es el primo hermano del acné, piel rosácea, ¿te parece? Perfecto. Y sobre me todo en esta época del año, cuando hay que cuidarla, tanto que le mandan la culpa a los dermatólogos al barbijo. Exacto. Me parece que hay otras cosas atrás. Así Yo que acabo te lo Acabo de escribir, Dani, en uno de los posteos, el Mirá, tema de la rosácea. Viendo, sí. Es muy importante tratarla también. Y también tiene granitos y uh -huh. hay que diferenciar los granitos de la rosácea de los granitos del acné. Digo esa palabra para que lo, la audiencia entienda, lo entienda mejor, pero ¿no? hay una diferencia importante y también se trata. Bueno, bueno, ya sabes, el acné, si estás en tu casa mal porque no sabes qué puede pasar con tu cara, tiene tratamiento, se trata, ¿con quién? ¿con un especialista? ¿un dermatólogo? fíjate quién te puede ayudar, pero tiene cura. Bueno, acá lo acaba de decir Fernanda Guardia que ella también... Eh, te la recontra, recomiendo por si lo necesitan del otro lado Importante la alimentación, la actividad física Cada vez que hagan algo, importante lavarse la cara a la mañana y en la noche Para evitar llegar a tener acné Lamentablemente todos podemos llegar a tener acné señor si no tuviste de joven, está el acné del adulto que nos puede pasar a cualquiera, pero siempre hay que prevenirlo y saber que todo esto tiene cura. El acné no es algo estético, es algo enfermo, es, es una enfermedad, perdón, así que te lo tienen que curar y como dijo ella la obra social te tiene que eh, ayudar, a acompañar, acompañamiento, exactamente. exactamente. Uh -huh. Sí, sí. Y ahora que ha estado tan de moda el tema del tapabocas, el acné o más. Un montón toda que esa se parte llama, de acá. Uh -huh. Es muy importante tener en cuenta que se puede tratar. ¿no? Bueno, Fer, muchísimas gracias. gracias. Bienvenida al dar? consultorio online. Muchísimas vamos a gracias. a de, de, de la cartilla médica de este consultorio. Me encantó tenerte sumamente clara con lo, que, con lo que acabas de decir. Así que bueno, ahora le doy paso a mis compañeros para que sigan con el programa.